Quiero hacer mi propia red comunitaria. ¿Por dónde empiezo? Primero que nada, una red comunitaria comienza por un grupo de personas que comparte una necesidad común. Trabaja en equipo para establecer su funcionamiento inicial y luego la mantiene y la desarrolla en el tiempo. Mientras mayor sea la capacidad de cohesión y coordinación entre sus participantes, más fácilmente se alcanzarán las metas propuestas. Si la intención es que esta red forme parte de Internet, esto puede lograrse a través de una institución o espacio público que comparta su conexión, como la escuela del pueblo o una biblioteca. También puede contratarse el servicio de un proveedor comercial que normalmente no llegaría hasta la región pero puede verse interesado en venderle señal a la red como un conjunto. Armar una red requiere de una gran cantidad de materiales. Por lo tanto, los entusiastas deberán hacer una profunda investigación de mercado para conocer costos y disponibilidad de routers, antenas, cajas, insumos de ferretería y todo lo necesario para su funcionamiento. Esto es crucial. No solo para el armado inicial sino que la ampliación y desarrollo de la red depende de un sistema práctico y económico para que los nuevos interesados en sumarse dispongan efectivamente de lo necesario para armar sus propios nodos. Las conexiones entre los potenciales participantes de una red dependen fuertemente de la disposición geográfica del lugar en donde la misma se despliega, ya que para que dos nodos se conecten, requieren tener entre sí una línea de visión clara y despejada. Tanto las diferencias extremas de altura como la aparición de obstáculos naturales o artificiales hacen que esta interconexión se dificulte. Por lo que un minucioso análisis del terreno es necesario para desplegar de forma efectiva la comunicación entre nodos. El camino de una red libre comunitaria no se detiene cuando el primer grupo de casas o el primer pueblo entero logra conectarse entre sí, sino que la mejor red es la red que se comparte. Y por esto es que el paso siguiente es difundir la iniciativa y que otros pueblos cercanos quieran a su vez ser parte de este proyecto. Para las conexiones entre pueblos será necesario superar nuevos desafíos, tanto humanos como geográficos y técnicos. El equipamiento necesario variará según cada situación específica, pero es posible realizar enlaces de hasta 100 kilómetros con alternativas relativamente económicas. Lo principal es conseguir puntos altos que permitan tener una línea de vista despejada. El desafío más grande una vez identificados estos puntos, ya sean elevaciones naturales del terreno, estructuras existentes o torres de comunicación, será convencer a los dueños de apoyar el emprendimiento cediendo espacio para la instalación.